Combinación de contenido orgánico pagado, estudios y atención al cliente. Proactivo 1090. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa que nos encanta hablar de LinkedIn y sobre todo cómo las marcas profesionales, empresas buscamos abrirnos paso y hacer negocios a través de esta valiosa plataforma que es LinkedIn Proactivo. Ya saben, los días viernes ahí les cuento el video blog de Kate, es decir, experiencias. Eh, y todas las actividades en forma general que eh, cumplimos dentro de cateman.com y desarrolla pro bueno ha sido una semana, como ustedes siempre saben, intensa. Hemos trabajado el tema del contenido orgánico y de pago que debemos trabajar, que estamos preparándonos para el lanzamiento. Se recuerdan que nosotros hicimos eh, aplazamos porque pues, este, no dimensionamos bien el proyecto. Y esto nos pasa normalmente, ¿no? que cuando no dimensionamos bien el proyecto, tiene que eh, replantearse, redefinir fechas, reorganizar o ajustar algunas cosas para que el proyecto se dé. En todo caso, parte de esto de lo que les quería comentar el día de hoy es que sí o sí siempre debes, aunque aunque seas una empresa que no te guste generar contenido, debes tener el mínimo contenido necesario como para eh, empatar, empatizar con tu potencial cliente a través de las diferentes redes sociales, desde contando tus historias, desde educando cómo utilizar tu producto o servicio, en fin, hay muchísima información básica que sí deberías tenerla presente en las redes sociales y este contenido debe estar dividido tanto en contenido para eh, orgánico que tú lances en redes sociales y contenido que tú puedas utilizar también para tus campañas publicitarias, porque se combina, ¿no? En algún episodio del podcast también habíamos hablado del tema de por qué hacerlo orgánico antes de pagado, porque, claro, cuando hay una publicidad, es lo habíamos mencionado en un episodio del podcast, hay una publicidad, si esa persona ve esa publicidad, le llama la atención, bueno, lo primerito que va a ir es a la página de esa empresa, ¿no es cierto?, o a la fanpage o a la página de empresa dentro de, de LinkedIn, eh, va a ver tu perfil profesional y si no encuentras información actualizada, no ve que, está, eh, que es, es algo, eh, digamos, un perfil que está abandonado, que no hay interacción, que no hay una comunidad presente, ya genera mmm, estas cositas, digamos, que comienzan a picar en y van comiendo, digamos, esa cuenta de eh, bancaria sobre la confianza que deberíamos conseguir con nuestros potenciales clientes. ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Por otro lado, seguimos estudiando la certificación de marketing digital, Estamos a full con eso también y buscando eh, justamente aterrizar todos estos conceptos nuevos de marketing digital, eh, de ventas también digitales para ambientes B2B, obviamente, ¿no? ambientes profesionales donde eh, pues LinkedIn es la red favorita para hacer negocios. no Luego seguimos teniendo reuniones estratégicas con nuestros clientes, haciendo reuniones de seguimiento. Ojo, también es importantísimo hacer el seguimiento, por eso debes apalancarte de un CRM que te ayude a hacer esa, ese seguimiento. Eh, constante, aquella si ya tienes una primera reunión, segunda reunión y de aquí tenías pendiente enviarle cierta información eh, de, de seguimiento. Ojo, también es importante que durante este seguimiento siempre estés presente aportándole contenido de valor a esos profesionales que, de esas empresas con las cuales quieres eh, pues cerrar negocios, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Y de hecho, yo les había mencionado, me parece que la semana anterior, que nosotros cada propuesta también personalizamos con un... Video en el cual le cuentas eh, qué propuesta le estás enviando, eh, por qué has decidido hacer esto y cosa que esta persona pues se sienta, eh, entienda primero bien eh, de qué va la propuesta y de ahí pues eh, tome la mejor decisión. En todo caso, hasta aquí el episodio de hoy, terminando y rematando la semana. Así que desde aquí les mando un feliz viernes, que puedan eh, también desconectar este fin de semana y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio en el segmento de marketing dentro de LinkedIn Pro Activo. Sin más, me despido, ya saben si este contenido fue de interés, compartir a ese amigo, ese profesional y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en el, los diferentes podcasters porque esto hace que sigamos creciendo y llegando a más profesionales. Nos vemos, nos vemos, se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chao, chao.